A mí me parece que recurrir a los marcos de competencias para, a lo largo de la vida que ya nos ha presentado antes Marta, que ahora no la veo, eh, nos da una visión global de ese ciudadano que es capaz de moverse con unas competencias mínimas en una serie de ámbitos. Nosotros somos responsables de una parte de esa capacitación, de una parte, pero tenemos que tener en la mirada... ...a ese ciudadano adulto o a ese ciudadano que sale del sistema con 16 años o con 18. A mí me ayudó un montón cuando supe que tenía que estar en el grupo de, de trabajo de currículum... ...como unos cuantos compañeros que por aquí están, irme a la fuente, lo que solemos llamar la fuente. ¿Eh? En cooperativo nosotras empezamos con Puyolas, un gran hombre, pero una vez, una ocasión... ...descubrimos a Johnson Johnson y fuimos a la fuente... ¿Vale? Las fuentes son siempre lo mejor. El último marco que ha salido es el Greencom. ¿Eh? No lo he leído, pero si sí tenéis otro que no pertenece, digamos, a ese grupo de trabajo de la Unión Europea, que es el de la UNESCO. Fijaros el listadito. ¿eh? Hay un Genial y en cada uno y están enlazados los documentos pertinentes, si queréis eh, mirarlos, ¿vale?, a mí esto me asusta bastante. Me parece un reto impresionante y requiere una capacitación, bajo mi punto de vista, muy profunda. ¿eh? Los que tenéis a la derecha. Los desafíos también han salido ahí. ¿Qué docente, que esté en cualquier nivel educativo, no debe plantearse, antes de ponerse a programar, antes de ponerse a pensar en su aula, que, en qué sociedad estoy? ¿Qué retos tienen mis alumnos? ¿En qué tengo que capacitarles? de manera eh, prioritaria. Bueno, como ya los habéis visto antes, os los dejo ahí. Estas lecturas, si se hacen desde los claustros, acompañados, me da lo mismo, de una tertulia dialógica, de una reflexión compartida, creo que cuando ese mismo claustro aborde el currículum, creo que la perspectiva le va a cambiar. Y cambiaría también, yo creo, el estado de enfado o de vamos a ver, seamos finos, crispación, ¿vale? Bueno, a pesar de todo esto, no es que yo diga, por Dios, qué ley más maja, qué bonito, qué todo, yo no quería áreas, yo soy de primaria, no quiero áreas, yo quiero competencias, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué reflexiones hemos hecho eh, allí la rubia, que no se atreve a estar aquí nunca, ya le vale, y yo? ¿Qué hemos pensado? Que cuando nos ha tocado estar en cada grupo de currículum, nos, ...nos dificultaba muchísimo no poder ver una visión competencial... ...porque nos habían agrupado por áreas, ciencias de la naturaleza... ...no, perdón, conocimiento del medio, yo hubiera querido que hubiera sido ciencia de la naturaleza... ...pero fue conocimiento del medio unido, cinco comunidades lo han separado, nosotros no... ...y Susana en lengua castellana, en, en Iscuncha, en general... ...y luego su secuencia de lengua castellana. Al menos en primaria, y lo, lo solicité, creo que teníamos que haber estado juntos las áreas a la hora de, de reflexionar, elaborar, co-crear, ¿vale? Y, y, por supuesto, pensamos que tenían que haber sido, en primaria, como, como mínimo, todas interdisciplinares. Porque, como dice el Ruquero, nuestro flamante Néstor Alonso, a nosotros nos gusta el desparrame. No nos van los compartimentos estanco y preferimos esa imagen eh, de abajo, ¿verdad? Que además nos pone más el foco en la competencia. ...cuando salimos del área, mucho más. ¿Qué oportunidades ofrece? Porque no todo son dificultades. Para, para mí, las mayores oportunidades que nos ofrece están aquí. En el 2006 ya teníamos las competencias, ¿eh? Ya las teníamos, 16 años, ¿eh? 16 años. No son de ayer, en el Twitter del verano, y decía, ¿dónde está esta gente metida estos años? Porque por las fotos no tenían 30, ¿eh? Digo, no sé dónde se han escondido... Entonces, bueno, ya estábamos en ello, pero esta vez la apuesta ha sido un paso más. Ahí tenemos el perfil de salida. Por eso se ha unido con los, con los marcos competenciales europeos. Lete el marco competencial europeo, mira la concreción de tu, de tu etapa, pero ten en la cabeza que el otro, que eso es lo importante. Las competencias van, específicas van a ayudar, porque desde cada área se va a lograr el perfil. No vamos a, a pisar continuamente. Porque como tenemos las competencias específicas en todas las áreas, luego resulta que esa específica, que no sé muy bien cómo hacer no la trabaja nadie, aunque esté en cada área. Pero bueno, los saberes básicos. Yo siempre los he visto como recursos. Así aparecían en el uso de Keto de Siberri posterior a la al 11 y así lo sigo viendo. Estos me valen, los uso. No me vale, me cojo otros. Yo soy muy anarca. Bueno, vale. Por otra parte, hay orientaciones para el diseño. Y hay unas orientaciones claras, un anexo, lo tengo fotocopiado, enmarcado, he hecho un listado, eh, me he hecho un genially ¿eh? que nos tiene que guiar, ¿eh? nos tiene que guiar. Y esta vez nos lo han dado y nos han dicho, bueno, como ha dicho Marta, es orientativo. Bueno, digamos que no es orientativo y digamos que para hacer todo lo que viene delante hay que hacer eso. vale. Las estructuras es menos rígidas, lo tenemos claro, y fomenta la autonomía curricular. Qué bonito tener espacio para que el centro diseñe con esa argamasa curricular a su contexto las situaciones de aprendizaje, su currículum. O sea, que para mí todos son ventajas, ¿vale? Y vuelvo a repetir, para esto, es, esto me ha encantado, me he pasado el verano entre el Twitter docente de Malababa y el, los, el telescopio este web que anda por ahí, que me vuelve loca. Entonces, ¿qué es lo que…? que de repente vi esta imagen en un tuit… Y digo, esta es la mía. Digo, pero si esto es así. En el 2006, 2006 el Javel entre el 2006 y el 2008, no tengo ni idea. Si es que pusieron la cámara y se estuvo allí quieto, no tengo ni idea. Pero entre el 2006 y el 2008 hicieron esta foto. Es decir, ahí veíamos las competencias... En el 2007 nos saca Zabala y Arnau un documento que dice cómo enseñar competencias, intuíamos, no teníamos herramientas, no sabíamos cómo evaluar, no distinguíamos muy bien a qué nos referíamos, pero ya las estábamos intuyendo. Oye, va al web en el 2022 y nos saca esta otra imagen. Aquí estamos. Es decir, bajo mi punto de vista, la LONLOE nos ha eh, enfocado un poquito más la imagen. Eh, un poquito, no, bastante más la imagen. También han pasado 16 años, ¿no? No sé qué nebulosa es, pero lo he puesto hoy por ahí. En... Es un trocito de una nebulosa. Claro, eh, igual que en el 2006, que recuerdo todavía como si fuera hoy, llegué a mi centro, donde era la friki de los ordenadores, y enseñé el boletín oficial y luego nuestro decreto eh, curricular, donde aparecía la competencia digital, y dije, mirad, aquí habla de competencias y está la digital también dentro, ¿eh? Y eh, la reacción que puede tener un claustro cualquier persona de nosotras se enmarca en estas dos, en estas dos columnas. Yo puedo ser una persona de mentalidad abierta en mis relaciones y tener una mentalidad totalmente fija en mi trabajo, que yo paso ya me saqué la oposición, quiero decir, ¿no? de aquí a que me jubilé, que el mundo cambie me da lo mismo. ¿no? Entonces, cuando en nuestros claustros tenemos personas que responden en este ámbito, a una mentalidad eh, fija, creo que hay que poner andamiajes. Y hay que poner mucho trabajo colaborativo y hay que poner mucho desarrollo profesional docente y mucha comunidad pues, como estas para acompañar en esos cambios. ¿Se puede? Sí. ¿Es difícil? Mucho. Yo llevo 35 años y no he conseguido mucho. De nuevo me voy al Twitter y allí por agosto me encuentro a Luismi que dice... Vale, me encantan las tablas que me estáis haciendo de desarrollo curricular y con competencias y con... Me encanta, pero venga, a ver, lo útil es... Quiero ver buenas situaciones de aprendizaje. Efectivamente, ¿no? Vamos a la concreción, sin olvidar que el marco hay que comprenderlo. Es decir, que hay que entender toda esa globalidad. Y entonces yo pregunto, ahora que me dio pie eh, Luismi, digo, ¿y hay buenas situaciones de aprendizaje? ¿Y los REAS de recurso de día son modelos de situación de aprendizaje para la LONLOE? Esa es la pregunta. Bueno, y como ya os he dicho que hemos colaborado y hemos estado en el currículum en el País Vasco, primero en la elaboración y después en la realización de secuencias de aprendizaje, pues como podéis comprender, eh, Susana y yo cogimos dos secuencias de las nuestras de Osedía. día. Dijimos, a ver, ¿qué va a pasar? Pues las cogemos. La que veis a la izquierda es luz y, ciencia, luz y ciencia a escena, traducida a euskera, que fue la que yo hice, y memorias de una mochila que es aquella de las una vez un estuche. ¿vale? Entonces, cogimos esas dos y eh, para diseñar las secuencias de aprendizaje utilizamos las dos capas. Utilizamos el TEPAC. ¿Cómo me ha gustado ver el TEPAC? El TEPAC que aúna la pedagogía, el conocimiento eh, vamos, digital o de herramientas, ...y el contenido, competencias... ...que queremos desarrollar... ...edía este PAC... ...desde minuto uno, este PAC... ...vale... ...entonces hem, hemos considerado en este análisis... ...las dos capas... ...pero os voy a, a llevar a Zabala 2007... ¿eh? ...esto para los del Twitter... ...que les parecía... ...que era una aberración esto que estaba pasando... Eh, ...con la LONLOE... ¿eh? ...de acuerdo... ...ya en 2007... ...este Zabala y Arnau dijeron... ...¿qué hace falta para enseñar competencias? hace falta que el alumnado sea gente ciego el aprendizaje, no digo más, ya han hablado mucho esta mañana y ayer en unas estupendas ponencias han descrito esto desde el aula, los compañeros que estuvieron ayer hablando, han de ser significativas, deben ser funcionales, deben ser complejas y esta de la complejidad me encanta, yo os recomiendo que leáis a Edgar Morín que cuesta, a mí me cuesta, al ser de primaria, me cuesta entenderle, ...pero me gusta mucho cuando dice lo de la complejidad... ...porque yo sí que veo el mundo muy complejo... ...y lo veo como una red... ...siempre me ha pasado, por eso es muy dispersa... ...entonces nosotros sobre todo en, en las etapas inferiores... ...tenemos la manía de hablarles a los niños... ...con mucha simplicidad... ...con una... Mmm, ...sin reflejarles la complejidad del mundo... ...la complejidad de las relaciones... ...creo que son perfectamente capaces de entender... ...todo ese tipo de cosas... ...y les ayuda en su desarrollo personal, social y competencial... ...lo tengo claro... ...entonces este hombre dice... Es que todo es complejo. Partamos de, de la vida, de la complejidad de la vida y diseñemos desde allí, ahí. ¿no? Porque es lo que se van a encontrar. ¿Para qué vamos a hablarles de algo que solo existe en las cuatro paredes de la escuela? ¿no? Bien, ese es el que más me gusta. Y, por supuesto, el carácter procedimental. Pero no nos hemos quedado ahí. Esto dejo… Eh, bueno, los procesos cognitivos, tenéis aquí enlaces. ¿eh? Ya he avisado que voy a toda máquina. Soy así. Si eso me decís así, me paro, ¿vale? Bueno, ahí veis que todo esto que se describe aquí lo habéis visto probablemente en el Banco de Recursos ese día, ¿de acuerdo? Entonces, estas condi condiciones las necesitamos para enseñar competencias. ¿Y cuáles necesitamos para que se aprendan? Bueno, pues descubrimos una, una investigación, un trabajo que hizo, mmm, creo que fue la OCDE, y a, colaborando con UNICEF, tampoco profundiza mucho, pues soy también muy danda por casa, pero sí es verdad que ellos se preguntaron en este estudio… Eh, ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? ¿Qué ambiente que puedas tú crear en el aula eh, suscita que aprendas, no? Es favorable al aprendizaje. Y ellos han sacado siete principios, que son los que tenéis aquí, no? Que creo que compartimos todos y que también aparecen en la secuencia ese día. Es decir, los ambientes de aprendizaje que cumplen estos principios provocan el aprendizaje. Hacen que el alumnado aprenda. Y son aquellos que tienen en cuenta que el alumnado es el eje que el aprendizaje social, constructivismo social, que las emociones son partes del aprendizaje, os recomiendo la secuencia de día, Susana, ¿cómo se llama? Se me ha ido. Emoción, claqueta y acción, donde se habla sobre emociones, eh, reconocer las diferencias individuales, ambientes personalizados de aprendizaje, la evaluación para el aprendizaje, que también se ha hablado aquí, la evaluación formativa y la construcción de conexiones horizontales, la interdisciplinaridad. No, la vida no es un estancos estanco y ni siquiera las disciplinas lo son. ¿no? Entonces, esa interdisciplinaridad. Y el último paso, cómo se enseñan, cómo se aprenden y una situación de aprendizaje, qué componentes tiene. ¿Ha sacado el listado antes Marta? Yo la había preparado así y he colocado al lado, a la derecha, ese mismo listado hecho a mi manera, porque esta es la última concreción y vamos a preguntarnos… Estas, eh, ¿cómo le hemos llamado? ¿Estas características de las situaciones de aprendizaje coinciden con cómo se aprenden en las competencias y cómo se enseñan? Sí, y coinciden con EDIA, con los materiales que hay en EDIA. Pues ahora me agarro esto os lo voy moviendo. Y me diré si alguna de las que muevo no están dentro de nuestras secuencias. Es decir, si el alumnado es agente activo, si las secuencias están en la, apegadas a la realidad del estudiante... Si son constructivistas y permite construir el conocimiento, si atendemos a la taxonomía de Bloom y hay tareas diferentes a nivel de complejidad, desde el reconocimiento a la evaluación, si tenemos elementos para que la, el, el alumno aprenda a cooperar, porque ese será final, el último objetivo, si hay herramientas metacognitivas. Bueno, no sigo pasando. Si alguno habéis visto que no aparecen en las secuencias, pues me podéis decir y, eh, y lo, lo corregimos. Entonces, si eh, digamos que todos esos elementos aparecen, bueno, aquí, aquí os lo he puesto, en el proyecto de día, ¿qué elementos debieran de tener las situaciones de aprendizaje de la LONLOE, que tiene un listado de características coincidentes con el proyecto de día, para que sean competen competenciales y permiten trabajar eh, todo lo que nos requiere la LONLOE? No sé si he hecho bien la pregunta o me, me he liado. ¿Se ha pillado? Quiero decir, sí, sí, no No tengo que. Es que a veces me. Bien. Vale, entonces, ¿por qué son perfectos para eh, elaborar situaciones de aprendizaje? Eh, primero, tenía que salir aquí una cosa que no sale. Un segundín, ¿cómo se va para atrás? ¿Con atrás? ¿Con qué? Decidme el botón, por favor. Gracias. ¿Con la flecha igual? Mira, sí, señor, es verdad. ¿Sí? Hace mucho que no he Claudio yo con esto. ¿Sí? Muchas gracias, Martín. Perfecto. Vale. Eh, son perfectos porque tienen... En el País Vasco, por ejemplo, yo he mirado muchos modelos de situación de aprendizaje. ¿eh? En el País Vasco ahí tenemos una de las... ¿eh? Aquella otra rubia, Elvira, que ha estado en, ese, en esa preparación del, del esquema para elaborar situaciones de aprendizaje se ha distinguido una parte que llama eh, para el alumnado, lo que nosotros llamamos una narrativa. Es decir, la programación se ha hecho toda la vida. A mí me, me preocupa nada, eh. O sea, de verdad. Yo he visto programaciones que trabajan todas las competencias y todas las y todas las eh, específicas. Y bueno, es la mitad de los saberes. Quiero decir, yo eso lo aguanta todo, yo me meto ahí, me vuelvo loca, ¿no? O sea, quiero decir, eso no me preocupa. ¿Qué me parece importantísimo? Que exista en la propuesta de la situación de aprendizaje una propuesta de trabajo al alumnado que sea el hilo argumental de todo lo que va a realizar durante esa situación de aprendizaje. Que le lleve de la mano, navegando como queráis, así me que os parezca, desde ese reto que hemos iniciado hasta ese producto cognitivo final que presenta delante de una audiencia. Eso me parece básico. La parte curricular, creo que cualquier docente que lleve un mínimo de, no va a tener problemas para elegir, para organizar en una tabla, como a él le parezca, esa otra parte de la, de la situación. Si la situación no trae la narrativa, para mí no es válida. ¿Vale? Vale. La propuesta curricular competencial tiene unas condiciones que están listadas aquí, que las habéis visto antes en el y moviéndose y que, hemos dicho antes, no es necesario que repita, que aparecen en todos los diseños de los proyectos de día. Pero es que, además, los proyectos de día contribuyen especialmente a la competencia digital del alumnado y del profesorado. Nuestras secuencias están en PDF. ...las que tenemos subida para nuestro profesorado. A mí me parece que si yo tengo una, una situación de aprendizaje... ...que está en un Excel Learning... ...y que eh, significa que el, el alumnado va a tener que... ...para empezar, agarrar el ratón de vez en cuando... ...y ponerse a trabajar sobre herramientas digitales... ...y que ese profesor algo va a tener que hacer... ...con ese recurso que está colocado ahí... ...chico, pues algo aprenderemos, ¿no? A nosotros nos han puesto un nivel para acreditar de lados... Y yo protesto enérgicamente porque un mínimo es el B2 en la docencia. No digo más. Si trabajas con consecuencias día y además las elaboras, sube como la espuma tu nivel, de competencia digital. El de creación de contenidos te pones en el top. Bien, por otra parte, ¿qué elementos de los que ya están en el día no hay que tocar, bajo mi punto de vista, todo lo que estoy hablando, eh? ¿Vale? ¿Y qué otros se pueden añadir o, o modificar? Bueno, pues primero, la estructura la mantendría. Tareas iniciales de desarrollo, llamarlo X, ¿eh? finales, la metacognición, ahí la tenemos, ¿eh? las tareas y productos parciales y finales, los agrupamientos, que está el cooperativo, las herramientas de evaluación, que las damos ahí, chico, para que las cojas y ¿eh? las adaces, las uses, la hetero auto y que están en todos, la evaluación, la evaluación formativa, en, en suma, por ejemplo, aquí tenéis... Entre la realidad y el deseo es romántico y realista. Aquí tenéis un planteamiento de la secuencia, tenéis eh, qué es lo que se pretende lograr con el alumnado, qué se va a trabajar con él. Voy a pasar rapidín, ¿eh? Aquí está nuestra metacognición. Nosotros le llamamos dos minutos para pensar. Otros les llaman diario de metacognición, diario de viaje, diario de aprendizaje, las tareas competenciales. No sé si se ve pequeñito. Bueno, pero los conocéis. Entonces, esto está en la narrativa, esto está para el alumno, esto es para que él autónomamente sea capaz de poder realizarlas, ¿eh? por la autonomía en el aprendizaje y que ellos se sientan empoderados en su proceso de aprendizaje es básico ¿no? para, para que adquieran competencias. Los equipos de trabajo cooperativos también los tenemos ¿no? y tenemos herramientas para que profundicen en lo que significa la cooperación. ¿no? Aprender a cooperar. Y cooperar para aprender, que decía Puyolas. ¿no? La narrativa. En este apartado yo revisaría, en todo caso, la presencia de los retos educativos del siglo XXI. Es decir, algunos ya se habían incluido y otros puede ser que estén más cojos... ...y que igual necesiten de algún diseño que los aborde de una manera específica. ¿no? O, por ejemplo, revisar los principios DUA. No voy a hablar de ello, pero que sepáis que tenemos aquí un genial y... Bueno, tenemos... Hicimos un, un, durante la pandemia un Moodle para la zona sobre PBLs y, y Classroom, un curso. Tenemos aquí una de las personas que participó y para hacer ese curso elaboramos una tabla, por eso es una tabla tan un poco especial, porque era para usarlo en Classroom. ¿vale? Entonces, en cada fase del proyecto introdujimos las estrategias necesarias para poder llevarlo a cabo eh, qué hacían los estudiantes en esa, en esa estrategia, qué obstáculos podía haber para el aprendizaje y qué pautas DUA aplicábamos. Por el hecho de utilizar las estrategias que incluimos en todos los eh, eh, proyectos de día, estábamos cumpliendo un número considerable de pautas DUA. Si queréis consultarlo, os lo dejo aquí enlazado en el, en un, en el Geniali, y en cada una de las fases de, de los proyectos incluye cuáles son esas pautas. ¿De acuerdo? Por supuesto, no están todas, porque luego hay que centrarlo en mi, en mi aula. Si yo tengo eh, un alumno que tiene un problema de visión, un problema X, tendré que añadir otro tipo de pautas. Pero las que facilitan el acceso, en principio, al 100% del alumnado, las tendríamos incluidas. ¿De acuerdo? Bien. Eso podría lo mejoraría. Es decir, la parte de narrativa, como veis, está súper completa y, y, y digamos que serviría perfectamente para el diseño de situaciones de aprendizaje LONLOE. Por cierto, os tengo que decir que nos encajaron los criterios de evaluación, las competencias específicas, nos encajaban perfectamente. En los dos diseños que hicimos no hubo que, eh, no sé, que inventar nada, ¿eh? En cuanto a la propuesta curricular, que en nuestro caso aparece en la guía didáctica, yo mantendría lo que ya tenemos de la meta educativa, el itinerario de aprendizaje, el Canva, la descripción de tareas, que lo hacemos de diferentes maneras según la etapa y demás, los recursos y la temporalización, lo típico de una programación, ¿no? y la evaluación formativa, que, que es lo que tenemos... Eh, ...que funciona, ¿no? Tenemos la meta... ...hay muchos itinerarios de aprendizaje... ...todos tienen uno para que... ...yo podía añadir aquí... ...cuando hicimos esta, este curso... ...propusimos un itinerario de aprendizaje... ...en general y para el alumnado... ...porque iban a hacerlo en Classroom... ...y eso facilitaba ver las tareas... ...de manera visual... ...con todo lo que tenían que hacer dentro de... de ese itinerario de trabajo... ...porque este que tenemos aquí... Eh, ...es más para el docente... ...pero se puede hacer uno igual... Para el alumno y quedaría, sería muy, bueno, muy aconsejable. El Canvas, que nos ayuda mucho en la visión, en la cuestión visual, descripción de tareas, recursos, temporalización. Pues se puede cambiar el formato. Pero bueno, pues es un apartado que es interesante. La evaluación formativa también lo tenemos. Habría que actualizar los criterios de evaluación. A las personas que van a tener que diseñar situaciones de aprendizaje y acaban de desayunarse con la ley, por pues acaban de entrar, lo bueno que tiene es que están todos los indicadores de evaluación realizados, porque todos los hemos utilizado para hacer todas las herramientas de evaluación. Y el decreto curricular no los trae, no trae los indicadores de evaluación. O sea, que las pistas también las tienen. ¿Veis que vendo muy bien las cosas, no? Vale, ¿Qué revisaríamos y garantizar, o garantizaríamos sobre todo… Eh, que estén las, las, eh, las competencias específicas y su correspondencia con el perfil de salida, eso está en cualquier modelo estándar, y, y planteamos que añadir una cosa, que es la relación curricular entre tareas, criterios de evaluación e indicadores, para comprobar el peso real, porque yo en la programación pongo, es que soy la leche, es que voy a trabajar esto y aquello, y, y luego leo las tareas y digo, ¿y aquí qué criterio vas a evaluar? No es por nada. No, es que eso ya luego al final, si las tareas que tú diseñas no permiten ser evaluadas con algún indicador de evaluación referida a algún criterio, vamos mal. Nos hemos vuelto chiripitifláuticos, ¿no? Quiere decir, estamos haciendo cosas muy bonitas que no tienen ningún peso curricular. Vale, orientaciones y herramientas para el feedback. Nosotros ponemos, hemos puesto siempre, todos, evaluación formativa, pero el feedback formativo debe tener peso. Y hay herramientas específicas, se podría poner un apartadito donde incluir cómo hacer ese feedback, ¿vale? Y luego los indicadores del marco de la competencia digital, no la del perfil de salida. Porque la competencia digital, el marco de la ciudadanía, es muy completo y no, tiene, no, no hay por qué ceñirse cuando… En el 2008 yo tenía un hacker que me formateaba los ordenadores en quinto de primaria, ¿vale?, y me instalaba las cositas allí. No hay por qué decirme, mira, no, los, en quinto, no, son estas, no. ¿Por qué? Es decir, si en el día aparece un listado de las, eh, los indicadores referentes a esa competencia digital ciudadana y yo los he incluido y se pueden trabajar, pues se ponen. Pues se ponen porque, eh, porque estamos a otro nivel, porque el hecho de usar el día ya está, eh, como os diría yo, está casi trascendiendo lo que pone en el perfil de salida de la básica. ¿Vale? Eso es lo que yo opino. Susana también opina lo mismo. Y finalizando en, aquí en septiembre me encuentro a Sergio. ¿Dónde está Sergio? Y digo, ¿para qué haber hecho yo las dos diapositivas anteriores si ya me ha hecho Sergio un hilo, ¿eh? estupendísimo, haciendo una venta profunda y, y razonada de las secuencias ese día, ¿no? en las que habla de que son competenciales, de que implican directamente al, al, al alumnado en su proceso? ¿Qué materiales veis por ahí que veáis en algún libro o en por ahí donde eh, eh, centren todo lo que estás leyendo en el, en el chaval? que agarra el REA y se pone a leer. Y le están hablando a él. Y le están diciendo, tú tienes autonomía, tú eres capaz de seguir el hilo de todo esto que está aquí y realizar las tareas. ¿Dónde lo habéis visto? Mientras estoy diciendo tonterías, estaréis leyendo el hilo. ¿Vale? Y como veis, resume perfectamente todo lo que acabamos de decir. Por eso, la propuesta que os traemos de, de elaboración de... ...situación de aprendizaje es este Canvas. ¿Cómo lo podemos elaborar? Diseñar un EDIA. Yo sé que hay gente que, que empieza a diseñar un REA... ...una asociación de aprendizaje... ...eligiendo un, eh, una competencia específica... ...o eligiendo... ...bueno, espero que no sea el saber. Entonces, hacemos un ejemplo el de la patata, ¿verdad, Susana? Cuando dábamos formaciones en los centros... ...en un centro dijimos que íbamos, hacíamos... ¿cómo se dice esto... Hacíamos cada fase del proyecto con ellos y ellos al final presentaban como si fueran alumnos. Es decir, durante todo un año diseñaron proyectos y el punto de partida era ver cómo empezamos, de qué vamos, de qué va a ser este proyecto. Y en uno de los grupos, una cartulina enorme, pusieron una patata en medio y dijeron, vamos a hacer poesía de la patata, la historia de la patata, algún problema de, de matemáticas que hable de, pues, de kilos de patatas. ¿no? Entonces, a veces, se nos va la olla a los docentes sobre todo a los viejillos que ya tenemos una edad, porque estamos acostumbrados al contenido, al contenido, y cuando queremos cambiar esa perspectiva, pues la gente va al contenido, y dice, no te preocupes, que yo te relaciono con matemáticas, con lengua, con lo que haga falta, ¿eh? te hago aquí un, claro, porque, claro, piensa los chavales, piensa la meta, ¿qué quiero que hagan? Quiero que eh, sean capaces de comprender los pasos de, del procedimiento científico, eso es lo que quiero que comprendan. Quiero que entiendan que los hechos históricos tienen, o sea, que, la, la, vamos a ver, que el tiempo tiene un concepto de simultaneidad y un concepto de paso del tiempo, de cambio, ¿vale? Ese es mi objetivo. Quinto de primaria, así lo hicimos uno de los REAS. Ese es mi concepto. A partir de ahí me pongo a diseñar. Y lo primero que pienso es… ¿Qué van a hacer los niños? Igual porque somos de primaria, vuelvo a decir, ¿eh? ¿Qué van a hacer? Mira, pues al principio les voy a organizar de esta manera, pa, pa, pa, La narrativa, la parte de la derecha, es lo fundamental, porque al final lo que queremos es centrar el diseño en el aprendizaje. No en mí, en enseñar, sino en que ellos aprendan. ¿De acuerdo? Voy a sacar un poco la esta, que la vais a ver luego, y en un minuto… Os digo, no le hemos dado ni gota de importancia al tema de la programación, como veis aquí, de escritores, competencias, pegar lo que os parezca, pero en este apartado de la programación nos parece fundamental esta. Nosotros lo hemos añadido, esta, esta está ya en el modelo del País Vasco en, el, en la plantilla, ¿de acuerdo? Y esto fue terrible, porque había personas que habían diseñado y luego esto no les cuadraba. Tenían que poner para el profesor las actividades que iban a realizar, los indicadores de evaluación que se correspondían con esas actividades o tareas y qué herramientas iban a utilizar para evaluar. Y quedaban huecos. Pues esto es muy fácil. Quedan huecos. Me he pensado todas las actividades del chaval para que aprenda y me hago la tabla. Digo, uy, esta la tengo que quitar. No vale para nada. No merece. No, no, no añade ningún valor a la secuencia. Esta es una tabla que proponemos para que cuando se hagan situaciones, el docente coteje esto. Coteje si es significativa la propuesta, si sirve para trabajar competencias, si me da opción esa tarea para poder valorar lo que ha aprendido. Y otra, y esta es la que pusimos como anexo a nosotras, es. Esta es peor todavía, ¿eh? Porque tú coges el criterio, aquí, eh, no sé si se da pequeño igual. mirar el 9 es en la actividad que había programado Susana, ¿vale? 9, 10, 11 son actividades. El número de al lado es el indicador de evaluación, ¿vale? O sea, en la 9 había una ¿eh? que se correspondía, un, o sea, dos, perdón, hay dos indicadores de evaluación, había muchos más. Esos dos se correspondían con, esa, con ese criterio de evaluación. ¿Me he explicado? Vale, o sea, extraigo lo otro era, eh, en, vamos a decir, en continuo y ahora extraigo todos los indicadores y los uno a los criterios. Aquello que dije al principio, soy la pera que voy a trabajar todos los criterios, ¿vale? Y entonces los pegas y entonces miras, porque igual resulta que algún criterio lo has dejado con un indicador. Otro igual no tiene indicadores. Yo, eso lo hemos visto mucho en diseños, en las formaciones, ¿eh? Lo hemos visto mucho. Entonces replanteate lo que has hecho. Igual resulta que lo que estás trabajando es otra cosa y no pasa nada, ¿eh? Pero planteate esa meta inicial otra vez. Esto es una, un proceso en espiral o en ciclo, el del diseño. Igual hay que cambiar algo porque resulta que lo que he dicho que iba a trabajarnos lo que estoy haciendo ni lo que estoy evaluando. Entonces, esta propuesta aparece, esta propuesta de herramienta aparece en el, en el diseño y la parte de la derecha es de la de toda la vida. Es decir, el diseño... ...de las tareas de inicio, desarrollo y finales... ...y arriba hemos añadido las condiciones... ...aquí para que suframos... ...aquí tienes el listado, vete marcando... ...vete marcando... ...a ver, el alumnado es agente activo... ...cuando le he puesto el vídeo... ...no sé... ...si le he hecho pensar o, o estaba yo... ...no sé, ¿eh? en la propuesta del alumnado... ...el alumnado presenta un producto final... ...ante una audiencia... ...este producto además de ser bonito... hay que las pumas, bueno, me ha quedado... ...ese chaval, ese, ese grupo, está... ...hablando a una audiencia y tú cuando lo escuchas dices... ...pero qué bien me ha aprendido la meta educativa que tenía al principio de la secuencia. No sé si me explico. La síntesis del aprendizaje. Había que cambiar la palabra producto... ...porque parece que nos referimos a, a algo tangible en el sentido de qué chulo... ...por producto, eh, o sea, por síntesis del aprendizaje. ¿De acuerdo? Esta es la primera para ir marcando. Y luego al final también se vuelve. Y ahí, y por supuesto esto... Este tipo de diseños no se pueden hacer solos, ¿eh? O sea, esto tiene que hacerse en equipo de, de trabajo de, de, de docentes, porque, porque es complejo. No vamos a decir que es fácil, es complejo y punto. Y una propuesta final, es ya para pa que, como ha sido un poco chapa, ¿qué parece? En lugar del REA, del proyecto de día, situaciones de aprendizaje de día. Oye, que es esto, ¿no? Situación de aprendizaje, REA, EDIA, SAREA. Esto es barre para nosotros, se ríe y chiar porque SAREA en euskera es red. Es red, red. ¿Eh? Y somos red, ¿no? Además de redes docentes y de redes de centros. Y, ¿no? y el propio, las propias, los propios recursos de EDIA son una red también que es totalmente combinable para utilizar en, en, en cualquier etapa educativa y para generar otra red. Ahora se llama, no entiendo el concepto de, yo me quedé en la red, pero ahora de rizomas y cosas así, igual a ver si estamos caminando hacia eso. Y no nos hemos enterado todavía. ¿eh? Y para concluir, me va a dejar un minutito que ya está. Yo había preparado esto aquí al principio porque una de las mayores quejas de ese grupo de joder, iba a decir talibanes, pero qué mal suena, de personas tradicionales, poco, ahí no sé cómo llamarles, bueno, es aquello de las leyes, y yo voy a desmentir de aquí, no, aquí no ha habido nueve leyes educativas, solo habido siete. Yo tengo 59 años, 35 años de trabajo, y he vivido, crecí con la LGE, ¿eh? todavía en la época de Franco, la que veis en rojo no se aplicó, algunas fueron específicas para, como la LOCSE que vino, que es verdad que hablaba de, de capacidades, pero que sobre todo fue ese cambio para ponernos como Europa, primaria, secundaria, no sé qué. La López complemento, esta nos aplicó. La LOE, que fue un punto de inflexión bajo mi punto de vista y orientado a Europa. Y la Lonce lo que hizo fue modificar un artículo. Y la última que tenemos, han sido siete, por Dios, ¿Sí, que han pasado pilar, 50 años. Eh, no, ¿Verdad? Dime. Eh, en algún sitio ha sido nueve. Recuerda que en el país de tuvimos la ley de la escuela pública vasca ah, bueno, sí. y la ley del currículum vasco. Me van a echar. Os fueron nueve. Uf. Me van a echar. Mirar, cuando yo empecé magisterio, tenía en estos años, esto es lo que había. Yo andaba con esto. Esos de las redes... Que no se adaptan a la vida moderna, no es que no se hacen a esto, ¿eh? que ninguno tiene mancontros y que todos compran en Amazon, ¿eh? quiero decir, pero esto es con lo que yo me crié. Yo creo que después de 50 años, poner el rito en el cielo porque llevemos 16 hablando de competencias, pues me parece un poco. no sé cómo llamarlo. Esto era solo, ¿eh? que vierais que no es para tanto, hombre, igual habría sido mejor que no hubiera habido tantas, no lo sé, pero no podemos negar que en 50 años la vida, las personas, la sociedad, el conocimiento, la cultura, ha cambiado bastante, ¿no? Así que adelante, que además, como habéis visto, no es tanto cambio eh, como pensamos, ¿no?